Hey, ¿qué tal, Claro Parceros, Claro Mamacitas? Quiero contarles que, como siempre, yo tengo grandes artistas aquí en Claro Música, en Pro Latino, y obviamente aquí siempre venimos a lo más chévere, a lo más cool. Y hoy soy una artista. Está rompiendo, el chamaquito es pintoso. Por ahí mi novia me dijo, no, no, no, no, no, yo te dejo por Luna. Yo le dije, ¿cómo así? ¿Cómo así ustedes? Pero aquí está Luna y en Claro Música, bienvenido, papá. me dime, dime, contento, agradecido, papi. motivo en la casa, Bogotá en la casa. Hace tiempo no venía para acá. Qué rico tenerte. Y a mí me gustan mucho los retos. A mí siempre cuando me invitan a entrevistas dicen, ah, se va a incendiar el set, va a ganar el set, pero aquí tengo algo fácil. Zumba. Es algo que hemos hecho con todos. A ver si vas bien todo? Yo no, importa. Ready, yo ready. no importa si se hace bien o se si hace mal. Yo. Es algo que yo llamo el Improvisa challenge. Ok. Si Lunay me ganan en la Improvisa Challenge, yo le prometo a Flechas, que está ahí detrás, y a mi baby, que está ahí detrás también, Aleja, y a la otra Baby Glow que está allá. Yo le prometo que vamos a hacer portada con Claro Música, vamos a rotar los videos del niño, y aparte de eso, vamos a darle un cariño bien especial en la... que ya se te ha dado. Si yo tengo algo a ti, cuando tienes para Puerto Rico, si estás a Miami, me invitas a almorzar. Ya está. ¿Almorzando hey. ahí? ¿Empiezo o empiezo? Okay, empieza tú, mera. Uy, baby. mera. Voy. Ey, Camilo Cuervo, Lunay, esto es amor, dice. Hey, yo no sé lo que pasó. Hey. Yeah, yeah. me enamoré de ti, bebé, wow, pero pasaba el tiempo con otras, yo no sé qué me pasó cuando te vi, pero pasaba el tiempo con otras, hey, yo no sé qué pasó aquí, porque yo sé hey. que el luna y te caía, hey, hey. porque yo sé que querías conmigo, por amor no se llora baby esto no es raro tú sabes que te voy a llamar de un celular de claro baby tú sabes que me escucha siempre los disparos tú andas con el nene con tu niño el más caro baby la nueva generación está rompiendo tú sabes que aquí siempre le estamos subiendo baby ven siéntate en el sillín esto es para baby de toco y de medellín de bogotá baby, no me <risa> Primer round, primer round, primer round. Primer round, vámonos para atrás. Y me dieron duro. Round two, fight. Segundo round, me tocó meterle de verdad. Es verdad, es verdad. Cuando yo era un niño yo quería ser un cantante. Ey, pero nadie creía en que yo podía ser grande, wow. Mientras improviso con Luna y él viene que me va a aplastar Y yo te voy a decir Cuando yo era chamaquito nadie creía en mí Ahora soy el hombre que sale en la fucking Pero TV Y ahora tú me dices a mí, tú eres el niño con compí Pero quiero decirte que tengo demás para repartir En Puerto ey. Rico, en Claro, yeah Y hasta en medallo Porque cuando el cuervo hace clap, mete los disparos, ey. Estamos Luna y con la gente de Claro Y aquí seguimos, papi Acuérdate de esto que voy a ser el número uno también en la música ya, Tú sabes, vamos a estallar, esto te va a encantar Cuando bote el tema hasta luna y va a saltar Ey, ey papi, ya te toca a ti cantar Porque el cuervo aquí ya te va a ganar Ey, ey, ey, ey, ey cabrón que tú me vas a ganar a mí, no sé <risa> Yo te conozco a ti, tú a mí no me conoces, pero seguimos en la pista. Yo nací para ser artista. Y en verdad, cabrón, tú sabes que estamos activos, no tienes mi pista. Ey, ey, yo soy el maloso, tú quieres que te tire con el oso. Tú sabes que estamos activos, por eso es que yo tengo el flow. Ya eh, eh, no aquí, ya aquí, cabrón, ya no hasta aquí. <risa> <risa> bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Bien, bravo, bien digamos que la verdad me dice muy duro no, no, yo no, no voy a poner a que la el público decida porque es que aquí hay muchos fanáticos de Lunay pero vamos a hacer algo la metemos, la metemos, vamos ahí. a quedar empatados se me a almorzar empatado. yo hago todo espera espera espera espera vamos a cumplir las dos partes él me invita a almorzar y yo hago las temas ya está, ya está. O sea, Quedamos estamos empatados eso fue una empatado armada que a ti no te importa nada de lo material. La habitación, interrumpa. Invitación a que todo el mundo escuche el álbum del niño, por favor. Ahí en claro, música, me lo cuidan mucho. Y el niño se va a despedir cantando una cancioncita. ¿Cuál canción es? Mira, Papi, yo quiero TBC. TBC, dice. Y te besé, te besé, te besé hasta de al de respirar. Como aquella noche tú en Ocean Park. Y yo sé que a ti no te importa nada de lo material. La habitación en modo no interrumpa. Te veo y se me contestan las preguntas. Ya sé lo que te gusta, que te besé hasta de al de respirar. Tú tienes el piquete de las van y rompes también con las del polguán Contigo no me importa. Que es la tarjeta de decline. Yo la llevo para el motel y después para el trabajo. Un time que la unía la tiene aborrecida sí, ahí. Está allá, está ahí. Ay, seguimos después. Ay, Luna, hay un aplauso para Luna. Ay, por favor, muchachos. A este niño para que no se lo pierdan. pendiente en Claro Música en nuestros canales. Nos despedimos con la especial del cuervo Guapi, Aquí, pon una mano. Abre las alas, perro. Abre, a, abre las alas. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, No, no. Este niño es de Luna y cuervo. Nos vemos una próxima. Chao, chao.